Hola, buenos días equipo, vamos a platicar hoy día acerca de las ventas y ganancias que esperamos obtener de la campaña número 14, perdón, de la campaña número 18. Este, ahorita vamos a poder utilizar los libros de la campaña 16, 17 y 18. Es bien importante que comencemos a hacer nuestros números para que de esta manera ustedes estén satisfechas con el resultado que esperan tener de esta campaña número 18. Recuerden ustedes que ahorita estamos con el lanzamiento del nuevo producto para hacer crecer las pestañas y para hacer crecer las cejas así que esto esperamos tener una gran respuesta una gran aceptación de parte de, de todas las señoras que por algún momento pues ya han perdido lo que son los vellitos de sus cejas los vellitos de sus pestañas que muchas no tienen ahora sí es el momento de darle eh, una oportunidad más a los nuevos productos que tenemos con Avon para que de esta manera ustedes puedan eh, ser un testimonio verdad eh, y lo puedan recomendar para poder duplicar así las ganancias ganancias que ustedes quieren ver reflejadas cada campaña como ustedes saben estamos mandando campaña número 18 está este día estoy trabajando y eh, promoviendo mucho la campaña 18 por muchas razones uno por el producto que les acabo de enseñar dos porque al, al reverso de la página está esta caja a que nadie puede dejar pasar eh, así desapercibido porque vienen cinco productos que ustedes si se lo proponen pueden duplicar las ganancias que esperan tener esta cajita a precio del público con orden de, de, de, de 40 dólares la pueden obtener por 10 dólares pero supongan que nadie se las haya ordenado por favor siempre ordenen porque ustedes la pueden vender en no menos de 35 dólares y duplicarle esa ganancia rapidísimo para que puedan aumentar así las ganancias como les digo este producto del cual estamos hablando ahora este va a estar eh, en oferta ahorita en su libro de que hay de nuevo así que lo pueden comprar y también también no lo dejen pasar porque aparte de eso trae producto gratis por la compra de él imagínense que si ustedes lo compran o alguien se los ordena están recibiendo gratis esta crema entonces eh, la crema la van a poder utilizar para la parte de arriba de su párpado y en la parte de abajo este también de su del ojo para minimizar lo que son las bolsitas de cansancio que muchas tenemos de tanto trabajo así que es bueno uno consentirse si no se las han encargado pues por favor pídanla a ustedes para que puedan ustedes recomendarlas verdad este libro de la campaña 18 trae muchas ofertas como por ejemplo este, grandes descuentos en joyería hagamos números señoras y señoritas que están inscritas porque en lo que es la joyería viene una gran oferta de comprar uno y otro gratis, significa que a todas las nuevas representantes oigan bien a todas ustedes que están inscritas, que acaban de comenzar este negocio, ahora es cuando pueden tomarle mucha ventaja por lo siguiente, la oferta dice compra una y una gratis un producto vale $24.99, si ustedes le sacan el 40% a $24.99, ustedes están pagando $14.99 y la segunda pieza les sale gratis, significa que los $14.99 lo va a dividir entre las dos prendas y usted prácticamente está pagando, oiganme bien, Está pagando $14.99 por dos artículos, significa que sale como a $7.99 cada prenda, que el precio regular vale $24.99. Entonces ustedes por favor a todas las nuevas, este, hagan su matemática, todas las que quieran comprar joyería, las que quieran comprar zapatos, las que quieran comprar este, eh, cosas para el cuidado de la piel, para el cuidado bueno, de, de la moda este y estar ustedes actualizadas con todo lo que va saliendo, es de hacer sus números porque ahorita que tienen el 40% le van a poder ustedes duplicar más rápido y van a poder ustedes ganar mucho más. También en este libro de la campaña número 19, perdón, 18, estamos este, eh, trabajando con lo que es moda. Ok, a las que les gustan los zapatos, coleccionar zapatos, mucho ojo con esto, porque lo que les cuesta en el libro 2499. A ustedes les sale en $14.99 más el impuesto local de donde quiera que ustedes vivan. Entonces, siempre hay una manera de ahorrar estando inscrita. Una es este cuando usted compra siempre va a gozar del 40% y si usted vende este producto va a ganar el 40% en todos los productos como es ropa, este, joyería, todo lo que es del cuidado de la piel, la perfumería, adornos para el hogar. Hay mucho para ganar ahorita. Entonces sean curiosas, eh, revisen su libro, revisen el área que más les gusta a ustedes trabajar si es el cuidado de la piel, hagan sus números. Si es el, el, la moda, hagan sus números. Porque ahorita todas las nuevas tienen la garantía de devolución. Si no le gusta, si no le queda, si no huele rico. Si algún descontento que ustedes tengan con el producto, están ustedes garantizadas. Eh, siempre y cuando no se pasen de 90 días después que lo ordenaron. Porque es bien importante aprender bien las reglas. Para que ustedes estén satisfechas con lo que están haciendo. Y también este, su clientela, ¿verdad? También si usted compró una crema para probar si le, si, si le funciona o no le funciona, usted tiene la garantía de poderla devolver, la opción que usted va a escoger para devolución es que le causó alergia y de esa manera usted va a estar acreditando lo que es el valor de la crema a su cuenta y usted va a poder devolverla sin ningún, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, como les digo, la campaña número 18 viene cargada de ofertas, pero especialmente yo quiero hacer mucho énfasis en lo que es la, la oferta de la caja A en la parte de atrás por favor, señoras, eh, si la orden de ustedes es de 200 dólares, ustedes califican para pedir 4. Si la orden de ustedes es de 300 dólares, califican para pedir 6. Entonces, si aún no se las han pedido, entonces igual ustedes compranla porque uno les puede servir para incentivar uh -huh. a su equipo dos les puede servir a ustedes para este eh, doblar las ganancias verdad eh, o pueden promover sus propios incentivos aquí la, la, la, la idea es mantenernos activas para que ustedes puedan hacer duplicar el esfuerzo que están haciendo entonces volviendo a, a este producto de este eh, se llama pestañas sin límite porque este, se, se trata de que hacer crecer las pestañas. Es un, un, un pincelito bien finito que ustedes van a poder aplicar una vez al día ese es sobre el área que ustedes no tienen vellitos o aquí en el área donde no tienen pestaña. como le digo una sola vez por favor con mucho cuidado de no acercarlo demasiado a los ojos porque ustedes saben de que es un área bien delicada verdad entonces a todas las nuevas que están más o menos planificando lo que es la segunda campaña de sus pedidos quiero que pongan en, en práctica lo siguiente número uno organizar en su cuaderno. ¿no? este todos sus pedidos si está trabajando con dos o tres libros de campaña diferente por favor haga una lista antes de ponerlo este en el sistema o antes de dictárselo al representante del servicio al cliente por favor seamos organizadas porque eh, cuando usted agarra un libro y nos está diciendo yo quiero los zapatos dorados eh, en talla 7 yo quiero este la crema que está en medio acá este bueno nosotros como ya tenemos experiencia es fácil identificarlo pero cuando usted hace una lista es mucho más fácil organizarse porque cuando le llega la caja de pedido a su casa a veces agarran pánico porque dice esto no me vino esto no me vino esto hizo falta mire Avon no me mandó esto antes de agarrar pánico por favor ustedes lo que tienen que hacer es agarrar su cuaderno con el pedido que ustedes han organizado y decir esto vino esto no vino. pongan todos los productos en la mesa ¿Verdad? Y dejen la caja vacía y ustedes empiezan, esto vino, esto no vino, esto vino, esto no vino, según la lista que ustedes mismas han hecho si ustedes no están acostumbradas a hacer una lista, pues ahora es cuando, porque resulta de que hay productos que son pequeños, por ejemplo vienen productos así, que usted tal vez espera que la foto se vea grande, pero en realidad son pequeños, entonces usted va a decir, me hizo falta esto y muchas veces los productos vienen eh, traspapelados, vienen abajo de todos los, los, los papeles que nos manda la compañía y muchas veces no los vemos, entonces por esa razón, por favor sean curiosas traten la manera de organizar bien cuando reciban su pedido cuando lo van a hacer y cuando lo reciban porque es bien importante que ustedes entiendan la forma de trabajar de avon verdad hay muchos cosméticos que vienen sellados en una bolsa plástica los perfumes no todos traen envoltura plástica o sea que tienen que ir conociendo ustedes los productos hay los hay delineadores si a veces solo pidió uno a veces viene ese uno delineador en medio de los libros y muchas veces decimos no me llegó, este me hizo falta y muchas veces ahí lo tiene, pero traspapelado en todos los documentos que tiene, ¿verdad? Entonces, muy importante tomar en cuenta todo esto para que así usted no se me frustre. Cuando usted se sienta frustrada porque algo no le llegó, antes de enojarse con la persona que le hizo el pedido o antes de, de, de, de culpar la compañía, por favor revisen su libreta de pedidos porque muchas veces eh, se les olvida escribirlo o muchas veces nos dicen que nos dijeron, pero no nos dijeron. Pero ustedes saben que para nosotras el cliente siempre tiene la razón, pero en muchas ocasiones es bueno aceptar la responsabilidad de cada quien. Nosotras, este... Eh, vamos a hacer lo mejor que podemos por atenderles y de ayudarles y ustedes por favor ayúdennos organizando sus pedidos entonces eh, hay muchos productos como les digo no siempre vienen con papel eh, de empaque verdad este depende este la, el tipo de producto que se esté pidiendo pero eso no significa en ningún momento que el producto esté malo no significa de que eh, no tenga presentación o alguna cosa simplemente a veces este eh, cuando lo están empaquetando ya para ser enviado, ellos se basan en base al inventario que tienen de producto y lo van poniendo. Eh, a veces el, el, el Black Sweat que es el perfume de caballero clásico, a veces viene con papel o sin papel, pero siempre es el mismo producto, a veces las cremas hanido tampoco, a veces no traen papel, pero siempre traen su sello de garantía, siempre está, tienen este eh, siempre usted tiene la garantía de poder reclamar por cualquier situación, así que ustedes por favor, cuando como les digo, hay que organizarnos para mandar los pedidos, a todas las nuevas, por favor, Ahorita que ustedes ya mandaron su primer pedido, porque acuérdense que las nuevas están trabajando para el incentivo de los premios que la compañía está promoviendo y son este, estos, ¿verdad? Ok, entonces eh, quiero aclarar esto para todas las nuevas que van comenzando, porque las que hicieron la orden, su primera orden en campaña número eh, 17 van a recibir este premio, pero cuando manden ahorita la campaña número 18, el premio de la 18 lo van a recibir cuando manden la 19 y el premio de la 19 lo van a recibir cuando manden la 20, entonces todo esto está documentado en su cuenta de Avon en la sección de incentivos si ustedes no saben cómo, por favor eh, déjenme saber para ponérselos a ustedes a dónde está por escrito las fechas de envío de los premios, porque hay mucha confusión ahorita, eh, les agradezco a las que ya comenzaron a recibir los premios, de que nos están avisando que ya los recibieron, porque eso nos da satisfacción de que ya están comenzando a ganar entonces la que todavía no este, no ha recibido, por favor tomen cuenta cuando fue la orden en que se activó, recuerden que si se inscribieron en campaña 17 tienen que hacer su orden antes del cierre de la 17, si se si inscribieron ahorita, tienen que hacer el, el, el pedido antes del cierre de la 18 porque ya vamos a terminar el término para que usted gane estos estos premios si usted no se activa usted prácticamente está dando este por terminada la oportunidad de ganarse esos premios siempre es bueno leer las reglas para que no hagan confusiones y no culpemos o al que la inscribió o a la compañía en este caso de que usted no se ganó los premios porque usted también sabe de que no importa este eh, la cantidad que va a acumular usted sabe de que se acumula 500 en estas tres campañas entonces usted va a ganarse todos estos productos si usted no las acumuló entonces usted va a ganar en base a lo que usted ha trabajado primera orden de cualquier tamaño segunda orden la hizo de 150 y usted se ganó estos dos premios pero si no logró acumular 500, 500 dólares en todos estos para ganarse este entonces ahí ya queda a opción pues de cada quien este, a hacerlo o no verdad maneras fáciles de, de lograr estos premios son Hagan su primera orden de, de $150, ¿ok? $150 a precio de costo, ustedes pagan $90 dólares, más tax y envío, pagan $107, $108. Segunda orden, vuelvan a hacer la de $150, van a pagar lo mismo. Pero la tercera orden, la de $200 dólares. Si ustedes la hacen de $200 dólares, le van a cobrar $12 de tax, $12 de envío y en total salen $224 200 dólares menos su 40%, usted paga 120 más 12 de tax más 12 de envío, y tenga listo 144 a pagar, su ganancia van a ser 80 dólares entonces usted de esa manera va, va a saber una que se ganó, el porcentaje de ganancia que le va diciendo este como representante nueva se va ganando el premio que usted va trabajando y al mismo tiempo usted está este, ganando, verdad, lo que usted espera, entonces como les digo, todo esto está por escrito, a todas las nuevas les ha llegado esto si no les ha llegado, lo pueden bajar, ¿verdad? De ahí mismo también en su página. Y aquí está en grande, las que lo tienen, el mínimo de órdenes por las cuales vamos a ir trabajando. Ahora, si ustedes nos ayudan este, llevando el control, nosotros está más fácil poderles ayudar este, para, para rastrear cómo va su progreso, pero también en su misma página de Avon, ustedes pueden ver cómo está el progreso de lo que ustedes van trabajando. Este no es solamente de vender esto es se trata de ser organizado, se trata de aprender eh, cómo mandar los pedidos, se trata de cómo resolver situaciones cuando le faltó el producto. Si le faltó producto, no se enoje, simple sencillamente llame al 513-551-4000 y este, pide hablar con un especialista. Pero eso sí, tenga a mano el número de cuenta suyo, tenga a la mano el número del producto por el cual estamos reclamando para que de esa manera ustedes puedan entenderse con el representante. Los representantes no todos saben los códigos de los que ustedes le están hablando por lo tanto necesitamos una descripción de lo que se, se, se está por resolver, verdad, entonces por favor tómense su tiempo, si ustedes creen que han pagado además a la compañía también tómense su tiempo de revisar uno, lo que han pedido, dos eh, cuáles productos quedaron pendientes que no estaban disponibles, para que de esa manera eh, ustedes vean por qué le quedó a favor eh, a favor suyo en, en Avon dinero, o por qué quedó debiendo este dinero en Avon, muchas veces le mandan a uno lo que no estaba disponible anteriormente pero pensando en que ustedes todavía lo quieren ahora si ustedes ya no quieren recibir producto que no estuvo disponible en su momento sencillo también dejen de saber a Avon llamen a Avon y díganle lo que ya no me llegó por favor no me lo vaya a mandar porque si usted no, no hay una comunicación entre Avon y nosotros es bien difícil que usted esté satisfecha así que nomás le pedimos comunicación Comprensión y paciencia para poder resolver las cosas. Así que si usted se tiene paciencia, yo se la voy a tener. Así que por favor, organícese y con mucho gusto trabajamos. Ahora, también a las representantes establecidas, le llamamos representantes establecidas a la, a la representante que tiene más de siete campañas con la compañía. Entonces, esto es eh, alguien que ya es este pues ya se estableció con nosotros trabajando ya se acostumbró a una forma de ordenar, a una forma de ganar. Entonces, mucho ojo con todas ustedes porque por un centavo dejamos pasar muchas veces la ganancia. Recuerden que ustedes, acá todas nosotras, que ya tenemos un año o más, tenemos la ganancia basada en los volúmenes de venta. Si nosotros vendemos de 0 a 149.99, nos dan un 20%. Pero si usted le suma un centavo, esto se traduce al 30%, entonces no es lo mismo ganar el 20 que el 30 por no calcular un solo centavo añadido a la venta. Si, si usted su pedido es de 139, trate la manera usted de tomarle ventaja y de añadir un poco más para gozar del 30% de ganancia en su cuenta porque por muy poquito, muchas veces dejamos perder los porcentajes y dejamos perder las ganancias esto les va a servir a ustedes para mantener un control de cuánto pueden vender, ahora si lo miramos por el lado amable, el lado de la conveniencia y las ganancias al ustedes seguir la tabla de ganancias lo que va a suceder es esto, van a poder llegar fácilmente al club del presidente y allí ustedes van a poder ser reconocidos por reclutamiento, si en caso reclutan personas, por eh, ventas personales, si en caso ustedes venden 10 mil o más al año, y siguiendo esta forma del cuidado de las ganancias, es más que seguro que ustedes van a llegar al Club del Presidente. Así que, por favor, este, de eso se trata, de que nosotros le tomemos la mayor ventaja posible a... A los porcentajes, porque muchas veces vemos los libritos, pero no los leemos. Entonces, a todas las nuevas les ha llegado este libro, pero yo no sé a cuántas lo han leído. ¿Okay? En este librito está toda la información de la cual les estoy hablando. Y es bien importante que como nuevas o como representantes establecidas sepamos para poder dar una buena información, ¿verdad? Entonces, ahora... Eh, Información a favor que tenemos para poder resolver cualquier situación, ya saben, está el número de Avon, eh, teléfono para resolver situaciones por reclutamiento, tenemos la línea de liderazgo, este, recursos para poder resolver situaciones por faltante de producto. Este, estamos nosotras como sus, como sus asesoras, ¿verdad? Como sus. Eh, Compañeras de trabajo, porque eso es lo que somos. Aquí no hay jefe una del otro, sino que aquí solo somos compañeras de trabajo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, si van a hacer un reclamo, asegúrense de tener a la mano, no el libro. Yo no quiero que me llamen, ni que llamen a Avon con el libro, ni que le digan que les faltó el spray, el verdecito. No, cuando uno va a hacer un reclamo, ya les digo, tengan a la mano la factura con el código del producto para poder llamar a Avon. Cuando nosotros nos, no, no hacemos eso, eh, nos enojamos, se frustran en el momento y de paso le echan la culpa a todo el mundo, pero nadie agarra su pedacito de culpa. Entonces yo lo que quiero es hacer conciencia de que todas estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos y de resolver cualquier situación que se presente. Pero también ustedes deben tomar responsabilidad en organizar los pedidos eh, o en doblarle por lo menos las páginas, ¿verdad? Cuando estemos agarrando el pedido, doblen las páginas a modo de que ustedes entiendan lo que ustedes mismas están haciendo porque no es lo mismo buscar en 10 libros que en uno solo y, y eso hace más fácil y más divertido el trabajo créanme que si ustedes lo hacen van a tener tiempo para muchas cosas van a tener tiempo para facturar para volver a llamar a los clientes para su familia para sus hijos y, y esto no les va a restar tiempo de lo que tienen que hacer en en la casa verdad también ahorita en campaña 18 por favor tómale mucha ventaja a los demos que van a salir verdad este eh, por favor no lo dejen pasar porque en este demo van a poder ustedes pedir la nueva línea del cuidado de la piel. Como se los dije la otra vez, esto va a estar eh, para uso para hombres y mujeres, así que atención caballeros, ustedes que andan este, expuestos al, a, al clima, en el medio ambiente, verdad, a veces está frío, a veces está caliente o, o a veces uno pues se quema demasiado, este producto eh, ofrece hidratación, por más de 72 horas, así que por favor señoras, tómense el tiempo de leer las descripciones del producto, porque va a estar muy bueno, así que, eh, y, y estando bueno, ustedes saben que lo vendemos, y si, y si lo probamos mucho mejor, porque van, van a poder ver ellos el resultado, de cómo ustedes están este, teniendo su piel, verdad, también tomenle ventaja por favor al libro que hay de nuevo, porque vienen todas las fragancias de señora. Las favoritas de ustedes a 7 dólares con 79 centavos. ¿Verdad? Entonces dice sin límite ustedes pueden abastecerse. Y eh, cuando les menciono esto es porque habemos dos tipos de vendedora. Habemos el tipo de vendedora que agarramos pedidos por encargo únicamente y ya vemos el, el tipo de vendedora que compramos ordenamos y vamos a vender en mi caso yo me identifico con la que hace la orden y va a vender por por lo siguiente número uno me mantengo promocionando casi todos los días con mi equipo y de esa manera logro sacar los productos que yo ordeno número dos, este yo prefiero eso porque muchos clientes prefieren ver el producto y comprarlo en el momento y, y número tres, porque real, realmente, eh, como me dedico a todo eso, es, no me queda el tiempo de visitar a cada cliente. Entonces, cada quien desarrolla el negocio a como a usted le gusta, ¿ok? Entonces, si usted agarra pedido, vamos a trabajar de dos maneras. Si usted agarra pedido, yo quiero que por favor se ponga un mínimo de ingreso que usted quiere ganar. Si usted quiere ganar, este eh, digamos, Cualquier cantidad, si usted quiere ganar solo 60 dólares, entonces venda 200 dólares y usted se ganó 60. Si usted quiere ganarse este, 200 dólares quincenales, entonces trate la manera de vender 500. Estos 500 dólares si se los multiplica por 2 quincenas va, se van a traducir a 400 dólares de ingreso al mes, entonces usted me dice si estos es 400 dólares al mes van a poder resolver cualquier tipo de gasto que usted quiera, ahora si usted me dice no, yo lo que necesito son 800 dólares al mes, entonces sabe que usted tiene que vender mil dólares quincenales para que esto se traduzca eh, a, a 400 en ganancia por dos quincenas, entonces estaría usted teniendo los 800 dólares que usted está buscando, ok, todo depende del esfuerzo que usted haga para ver la ganancia que espera y para poder, poder cubrir sus gastos, entonces ahorita la manera más fácil de ganar para todas es combinando lo que es el reclutamiento con las ventas, ¿por qué reclutamiento lo recomendamos tanto? Es por lo siguiente, si usted tiene un grupito de 5, de 10, de 20 o de más personas, este grupito va a estar generando una ganancia quincenal, la cual usted va a estar eh, juntando con lo que gana quincenal y usted va a poder hacer más grande el ingreso, tanto quincenal como mensual entonces por esa razón recomendamos tanto construya promueva y sostenga su, su, este, su equipo verdad así que hay muchas de ustedes que están trabajando sus equipos las invito a todas a trabajar sus equipos porque se trata de solamente es de aprender a sumar lo positivo y restar lo negativo esas son las dos este, cosas que recomendamos porque si usted quiere ganar dinero usted se va a ingeniar para ganar dinero y si usted pues por algún momento se frustró, por cualquier situación siempre hay una solución para poder este, solventar cualquier este, contratiempo, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a tener también la línea de espira, así que todas las señoras que están este, haciendo dieta, haciendo ejercicio, por favor no olviden recomendar la línea espira porque esta es otra manera también tanto de ayudar a las personas como también de ustedes de doblar lo que son las ganancias a todas las chicas que les gusta hacer su limpieza este eh, su limpieza este, tenemos ya saben ustedes eh, este producto para que ustedes eh, desintoxiquen su cuerpo, tenemos la que es la vitamina, que da energía, tiene cafeína. Y tenemos los batidos, para que ustedes eh, utilicen la combinación de proteína. Este, y sin olvidar también que tenemos, para las personas que sufren de la caída del cabello, no, las uñas no les crecen como a mí. Así que yo estoy... Yo estoy, este, estoy probando este, estoy viendo a ver si me funciona, así que tengo un, un reto personal, así que lo estoy tomando para poder enseñarles mis uñas más adelante y también este, para los caballeros también tenemos este, vitaminas, señores. Así que pongan mucha atención, díganle a su esposa de que por favor le ordene sus vitaminas, eh, porque todos estos productos tienen todos los eh, ingredientes que necesitan, vitamina B1, B2, B12, tiene calcio, tiene hierro, o sea, tenemos todo este, eh, para poder eh, ayudar, ¿verdad? al organismo, tanto para lucir bellas con las modas y las joyas. Para, para, y también para lucir bellas por dentro, porque si están bellas por dentro, son bellas por fuera, así que, así que eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy, ¿verdad? que solamente recordando lo bueno que tenemos para la campaña 18, recuerden que campaña 18 cierra el otro martes, este, antes de las 5 de la tarde, las que se están titulando eh, por primera vez, recuerden ustedes que se necesita vender mil dólares en equipo, venta personal, y el mínimo de tres señoras ahora si usted quiere ascender al siguiente nivel recuerden por favor de que necesitamos seis órdenes o sea seis señoras activas, el mínimo de orden y la, el aumento por dos mil dólares en venta así que por favor las que no han comenzado y sientan que todo esto es mucha información o es un poco confuso por favor, no se me desesperen, eh, solamente tómense el tiempo de leer, eh, hagan las preguntas que quieran hacer. Este, quiero mandar un saludo muy especial a Puerto Rico, a Miami. Este, ayer me hicieron sentir muy bonito, así que si, si este, Elizabeth Meléndez se me está viendo, muchas gracias por esa llamada del día de ayer. A todas las chicas que están trabajando también en la promoción de su negocio, de la manera que sea, háganlo sirve postear, sirve mandar mensajes, sirve llamar, sirve mandar emails, sirve visitar la persona, eh, cuando tengan personas que no se han activado antes de decir no me contesta o yo le he llamado y no me contesta o ya no llamo a nadie, por favor pónganse a pensar que muchas tienen problemas también igual que nosotros, a veces han perdido su trabajo, a veces no tienen dinero para invertir, a veces este, simplemente perdieron el entusiasmo porque muchas veces este, el, el, el enemigo más grande que tenemos lo tenemos en casa y es el, el desánimo, el desánimo que viene, por eh, la falta de apoyo moral o el ánimo de otras personas. Así que no dejen que nadie les influya. Traten la manera de mantenerse positiva para que de esa manera ustedes puedan transmitir esa energía y atraer cosas buenas a sus negocios, verdad, a todas las visitas que están comenzando, felicidades porque están haciendo sus órdenes, Este no importa de cualquier tamaño, siempre piensen en grande y por favor, traten de ganarse todos esos premios porque la compañía nunca había tenido tantos regalos para las personas nuevas, entonces eh, ya después que ustedes eh, eh, reciban todo eso, les va a servir de dos cosas, una les va a servir para tener un display cuando hagan sus propias reuniones de entrenamiento. Y número dos, les va a servir porque lo pueden vender en el momento y pueden así sacar esos 546 dólares en dinero, ¿verdad? Todo depende cómo se quiera ver este, los premios. Así que, pero lo más importante es ganárselo porque así ustedes van a hacer un testimonio para otra persona de que sí lo trabajaron, que sí les gustó y que sí se lo ganaron. Así que en este equipo solo tenemos gente de ganar así que por favor las que ya comenzaron a recibir no dejen de hacerme tag y mandarme las fotos de que ya lo recibieron porque es bueno que otras sepan que los productos sí son este, de verdad, así como se los enseñé la otra vez y felicidades a las que ya recibieron sus tarjetas de pago por reclutamiento, así que aprovechen, tenemos 7 días siete días para que termine este super incentivo y por favor manténganse positivas porque falta muy poquito para llegar a la meta y como les digo, este, es bueno tomarse un día para ustedes mismas y si tienen alguna pregunta se los agradezco este para, para que me hagan saber qué es lo que está bueno, lo que no está bueno para corregirlo, pero sobre todo ténganse paciencia para hacer este negocio porque desesperándonos no hacemos nada, verdad, así que gracias por la paciencia de estarnos conectando de vez en cuando y espero ver resultados en ustedes y por favor no dejen de compartir la mejor idea para poder crecer en el negocio y sus éxitos por favor compartanlos para que otros puedan ver que sí se puede con su propio negocio así que que tengan muy bonito día todas y una muy buena semana llena de éxitos para todas.